Como lo que dice Wagner con relación a una posible cuarta vía, cuarta vía que le encabece David Collado señores, no, la no unidad de Leonel Fernández y la unidad de Luis Abinader en el Distrito Nacional es imbatible sí, eso no, no, no, no él nada. simplemente acabaría su vida política claro, muy rápido. Claro, Sería ¿Un una estrella fugaz. La, la, la bueno, me eso escribe alguien en, a en a la, la política ahí. todo es posible. Adelante, Carolina. Vamos a ir a... Vamos a, a, a, a Carolina, a, Carolina. En no, política los días no Me escribe alguien acá. Porque corresponde a Fulvio ahora el tema, su tema. Me escribe, Leonel es más... O sea, un amigo televidente nos escribe, Leonel es más fuerte y televidente. Leonel es más fuerte ahora porque con Abinader hacen lo que quieran. O sea, que Abinader es un... Alí buenos días. Sí, problema. Bueno, como la sociedad. Y, dice, ya, y, y ahí dice, el amigo televidente, asimila. muy flojo. No es una oposición fuerte dice que Leonel saca más votos que vamos, a vamos muy bien, nos ha ido muy bien y vamos Full. muy bien, presentando propuestas de soluciones a las problemáticas nacionales no simplemente un chisme barato diario lo, sino lo único, pro, o sea que Leonel tiene un chisme barato diario no, no, tú estás lo diciendo. único no malo digo, es que son 300 mil y pico de gente, lo que votaron por no, no, no, la no, la no, no pero eso, eso fue cerrado no, eso, sí, eso, eso fue cerrado lo asunto, que hay que ver es un asunto interno ¿cómo es que tú le llamas, Fulvio, a lo que le inyectaron? Eh, ah, esteroide. esteroide, esteroide. Obligado, una cantidad de votos elevada. Esteroide. <risa> Sócrates. Eh, Fulvio. Fulvio, Fulvio, adelante, Fulvio. Tu, tu tema. tema. Bueno, el tema diario es eh, a raíz de todo lo que sucedió ayer, anoche, con el curso de Leonel, pero yo tengo algo totalmente diferente. ¿De verdad? No, sí. No, te no va a atrever a... <risa> eh, Sí, totalmente diferente, porque, óyeme, Sócrates, con toda esta cosa, ya el dólar está 53. Ay, santísimo. ¿Qué sucedió en septiembre con relación al turismo? Nuevamente, cuatro meses consecutivos el turismo está descendiendo. Esta vez, en septiembre, hubo una reducción en el turismo de 16.9%. Menos de 50.000 turistas en septiembre. Y la disminución que hubo del turismo de Estados Unidos fue de un 40%. Punto ciento y de Canadá de un 27.9%. Dos sectores que son sectores principales que enfocan el desarrollo del turismo. Entonces, lo que está sucediendo en nuestra economía es para poner atención. Aparte de toda esta novela que se está dando diariamente en el mundo palaciego. La realidad de nosotros es que la canasta familiar está todos los días más costosa y renglones tan importantes como el turismo están siendo descuidados. Y no hay una política para manejar lo que se llama los inconvenientes que estamos afrontando, que estamos presentando a nivel internacional. No hay una política que atienda con eficiencia lo que se está dando a nivel de esta industria sin chimenea. ¿Y Miguel Vargas? Bueno, esa es una parte de la Cancillería. Ambas Cancillerías y también lo que es el Ministerio de Turismo no han dado una respuesta eficiente al problema que está pasando en el turismo dominicano. Campaña que hablar de una reducción de un 16% por cuarto mes consecutivo y resaltarse en septiembre y hablar de una reducción del turismo norteamericano de un 40% y del turismo canadiense también es algo tétrico Pero, ¿a qué para el futuro eso? del turismo ¿tú sabes a qué responde eso? que fue una campaña eh, trabajada en contra de la República Dominicana sí. y que ahora el FBI según veo en la prensa ha desmentido Precisamente, una campaña bestial en contra del turismo de la República Dominicana no hay, no hay una política de continencia a esa nefasta política exterior sí. que nos han estado haciendo nosotros no estamos solos en el hemisferio tenemos competidores y uno de los competidores principales siempre va a estar eh, hablando de nuestro turismo, de que no damos el servicio que se debe dar, que aquí se mueren turistas sí. y una serie de cosas. Ahora, esa política de prevención, esa política que tiene que acudir para desmentir eso y continuar vendiendo el país, no se ha hecho. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Turismo puede estar en política, o el, el encargado de los asuntos exteriores dominicanos también. Hay un aspecto que será importante que no resaltemos, o que en tu análisis resalte, si es que a raíz de toda esta disminución o, o baja eh, de entradas de turistas, la tasa del dólar que vemos que de manera sistemática, aunque por muy pocos puntos, pero está aumentando claro. constante. Eh, Va a comprar dólares y tiene que buscar 53 pesos. Imagínese usted. O sea, me gustaría eh, que podamos plantear acá, si todo esto se ha venido dando a raíz de estos meses atrás, eh, por supuesto el tema de las muertes de turistas, pero m, sobre todo eh, en lo que está enfocado el gobierno, eh, desde aquellos momentos, esas de ese interés de reformar una constitución, o sea, todo el gobierno... Eh, nuestro país o las políticas han quedado olvidadas y el presidente Medina y todo su gabinete está enfocado en lo que no tiene que estar. Precisamente. Hay un descuido. Precisamente. Hay un descuido tal que no se tiene control de los remedios que hay que hacer para revertir esta eh, publicidad en contra de nuestro país. Ni siquiera... Se han hecho eh, reparos para cuidar una industria tan importante como es el turismo. Y eso tú lo tienes también en el Ministerio de Agricultura con las exportaciones. Tú tienes, con las importaciones, tú tienes la canasta familiar todos los días subiendo. Sí. El plátano, los vegetales, una serie de productos de primera necesidad. Y no hay una planificación eficiente para tú revertir eso. También sigue teniendo eh, problemas el tema de el tema de la de, de la misma eh, inversión con la calidad de inversión que hay que hacer en determinados sectores especiales. No con estas medidas populistas de las no, visitas sorpresas. No, no, no, no, no, es que eso es mediático, eso es asunto politiquero, eso es un asunto de coyuntura. Gonzalo lo va a seguir. Sí, sí, sí, es claro, porque ¿Gonzalo es un asunto de coyuntura. Sí, sí, esa cosa es lo no, mismo. Yo, yo creo que debemos analizarlo. Nosotros, eh, como nación, debemos de priorizar. Señores, tú tienes un sector, por ejemplo, de las remesas, que aporta aquí... Más de 7 mil millones de dólares. Que es el sector que mantiene la macroeconomía. Y ese sector todavía al día de hoy, los dominicanos que viven en el exterior, no tienen las facilidades que debieran de tener. No tienen las condiciones ni las garantías para invertir aquí. Incluso llegan al aeropuerto y lo que hay es que lo atracan en el lo camino. Lo desnudan. Lo desnudan en el camino. Entonces... En una nación que se pasa el tiempo en estos asuntos de mediatez políticas y no actúa en una concepción de desarrollo, inmediatamente va a repercutir en la economía dominicana. Y es lo que está haciendo. Hoy tenemos un presupuesto que se presenta para el día, para el 20, deficitario. Pero tienen unos 33 mil millones de pesos que no hay manera de, de, de poderlo explicar. Hay una llamada, Julia. Inclusive, los, los recursos de, de la energía, de los subsidios energéticos, lo van a vender a, a bonos soberanos para poder cubrir esa, ese déficit. Tenemos una llamada. Te... Buenos no? días. Buen día. Buenos días. Buen día. Bueno, parece que se fue. Y buena. Buen día. Se fue, la Vuelva y ¿cómo? llame. Vuelva y llame, que es interesante para nosotros eh, poder interactuar y escuchar a nuestros amigos televidentes. Entonces, decía, que este caso tan delicado hay que ponerle caso, valga la redundancia, hay que ponerle atención. Nosotros como nación no podemos seguir dándole traspiés, dándole la espalda a realidades que están pasando. Tenemos que asegurar. Tanto el presente como el futuro como nación es generación de empleo de calidad, en buena calidad de la inversión, en sectores que se necesita. Por ejemplo, en este caso de Politiquerías Baratas, ahora viene en diciembre la entrega de donaciones de caja de Navidad más de dos mil millones de pesos. Una desfachate, es un descargo. Óyeme, ¿por qué yo no pongo a todas esas personas que están ahí Tenemos la llamadita que ahí. se le dan esas cosas? Tenemos una llamada. Cual. Buenos Aló, días. A lo buenas. Buenos días. A lo buenas. Buenas. A lo buenas. Buenos días. Buenos días. Bendiciones para todos. Julio Carolina todos. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Sabes que Hoy amanecí como un poco eh, un melancólica. Al, eh, siempre me, me quedo después que me voy al trabajo, después que yo veo su programa, porque algo que ha impactado a don Francisco Macorís me encanta su programa. Por eh, el liderazgo que tienen todos o sea, y, y, la y lo profesional que son debatiendo los temas. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias. El hecho de, de, de hoy decirle esto es que eh, Viendo el feminicidio, viendo todo lo que Carolina dice y Julio, todo. Se ha descuidado el gobierno con todo esto. Entonces, no sabemos en qué pie estamos parados, no sabemos de qué nos agarramos. Porque en verdad se han olvidado de, de todo lo que está pasando, la delincuencia sí. y todo arropándonos. Entonces, eh, ellos ocupándose de, de otras cosas y de otras situaciones. Porque está bien que ya y sabían lo que... Que Leonel Fernández se iba y que ya está ahí y que el otro está ahí, pero ocúpese, usted que es el presidente, ocúpese de las situaciones que están pasando, porque sí. no está el feminicidio, no está robando la delincuencia. Ahí viene Navidad, ella ni se mienta Navidad. Mira, sí. eh, eh, Carolina, los otros días dicen que no, ya la pobreza se disminuyó. Los otros días yo llevaba una, una comida que me había, que había comprado y me comí un poco, no quise, y la puse en una bolsa, en la basura, en la libertad, y el ratito que me, me puse en mi vehículo, un ratito para mi hijo que estaba recortándose, pasaron tres personas, y yo puse tres bolsitas así porque la compré dividida, y de esa comida comieron como tres personas, una agarró un, una carne y después el otro, tres personas pasaron y yo no sabía que nuestro San Francisco todavía existía eso. Eso da lástima. Pero De eso la, sucede la, en todo el mundo. Arropando, arropando eso y todo. No y todo, lo, lo, lo, pues, todo el mundo. Todos lo, los lo líderes, los lo, lo que tienen puesto, todo, todo el mundo haciéndose eh, eh, el ciego, el sordo y todo. Entonces que Dios tenga misericordia de. Gracias por su país. llamada. Muchas Gracias Pero lo que acaba de decir ahí. No van a, a indicarlo como una situación exclusiva de la República Dominicana, pero en todos los países. Eso no justifica. Hay gente en la no que no. puede justificarlo lo que y hacerlo en entender eso, que, está bien, no, no que está bien, bien. Que está bien. Que que te, no pero quieres decir que está no bien, que pero no quieres decir que está bien que nosotros sí. tengamos personas, Disculpame, Fulvio. O sea, eso no justifica y lo que quieres plantear acá es que eso de alguna manera o sea, está que bien no porque en otros países pasa o sí. sea nosotros tenemos gente pasando hambre y Danilo Medina sí. te dice que aquí no hay gente, que este es un país de clase media hay gente que no le mientras ellos trabajar, están Carolina, envueltos en otras que cosas nosotros vivimos en un país de Podemos la inmediatez Pero eso nos quita lo, lo otro. que nos deja Ajá. a entender con el accionar que se está pasando de la parte ejecutiva desde el palacio es que somos un país de improvisados sin planificación por ejemplo, ahora viene el, el asunto de las dádivas en Navidad. Dos mil millones de pesos en cajas navideñas. ¿Por qué no formamos brigadas limpiando los ríos y las cañadas de plásticos, de basura, de residuos sólidos, las playas y todo? Y le damos a cambio alimentos y le damos a cambio también algo de recursos para que pueda hacer sucedido. ¿Sabe ¿Por, por qué tenemos que regalar? ¿Sabe por qué? Te voy a responder porque no somos chinos. Los chinos dicen, no le dé un pescado, enséñalo los Claro, exacto. Es, es que, que no hay una bueno, práctica este que Joaquín Balaguer. que dejemos de, de un, un lado. Martín, no Lionel bien. y ahora la sigue Danilo. Dejemos de un lado de la inmediatez, la improvisación y hagamos un, un país de planificación y de ejecuciones con calidad de inversión Bien, ojalá así si sea planificamos nuestro programa sí. a través del Whatsapp, ahí está Carolina De mañana.